hola Gonzayas bienvenidos a un nuevo video. en esta ocasión vamos a estar dando respuesta a sus preguntas de los días y semanas previas aquí en este canal es información que de alguna manera les será de utilidad para aquellas personas que quieran venir o ya estén aquí en canadá les será de bastante utilidad así que empecemos con sus preguntas la primera pregunta es por parte de Ronald él nos hace eh, nos pregunta en nuestro video de ingeniero en sistemas, eh, migra de manera permanente en Canadá. Nos pregunta con respecto al tema de ingeniero. En este video se comenta que yo llegué eh, aquí a Canadá, soy ingeniero en telecomunicaciones y pude conseguir una oferta de trabajo. tuve ese permiso de trabajo, yo pude conseguir esa oferta de trabajo en unos dos días. Llego a Canadá siendo ingeniero, es la pregunta. Él nos hace esa referencia, tiene esa duda de si tuve que tomar un curso o si... qué sucedió para que yo pudiera ser ingeniero aquí en Canadá. Entonces, como es bien sabido, hay ciertas profesiones como medicina, que es un must, es obligatorio, que puedas, eh, que tengas que tomar un curso, tengas que estudiar nuevamente desde cero para poder ejercer como tal. Aunque tú ya tengas una maestría, un, una profesión, una licenciatura, una maestría en esa profesión en medicina, no te lo hacen válido. De la misma manera es aquí como ingeniero. Ponemos mucho énfasis en ese tema de que es para ingeniería, es el título. Yo soy ingeniero en telecomunicaciones, soy Technical Support Engineer en México, me contratan de primera instancia en el 2019 en julio como Technical Support Engineer, pero meses más tarde se hace un debate con uno de los colegios de ingeniería aquí en British Columbia y cuestiona al gobierno por qué extranjeros llegan aquí a Canadá no están pagando su colegiatura, no están pagando ser miembros del tan distinguido grupo de ingenieros entonces al no estar pagando esto no son miembros de esa comunidad, no lo estamos pudiendo avalar te pido, por favor, gobierno, empresas, que si, tus, si tu personal no tiene ese título de, de ingeniero, no lo ha revalidado, no tiene por qué usar el título de ingeniero. Se hizo ese, ese, ese, eh, ese proceso de tal manera que mi empresa mandó un correo de manera interna y solicitó a todo el personal con ciertas con ciertos títulos entre esos technical support engineer que no usaran más ese referente de ingeniero ese referente de ingeniero de alguna manera no es aceptado si tú publicas en tus redes sociales por ejemplo linkedin linked o lo mandas eh, por correo le mandas algo por correo electrónico si tú usas el título de ingeniero, la empresa en la que estoy dijo en su momento nosotros no te podemos defender. Ahorita de manera externa a la luz del público vas a tener el soporte, vas a tener el tema de specialist. Entonces vas a ser technical support specialist entre algunas otras profesiones relacionadas al tema de tecnología de la información. Entonces pues no puedes usar ese título, en vez de ser ingeniero, especialista. Lo cual a muchas personas pues, les causó mucho temor, porque cómo es que iban a poder proceder con el tema de la residencia. Entre, nosotros, entre esas personas estaba yo. Nos comentaron eh, eh, que esto solamente era a nivel externo, que este colegio de ingenieros no podía tocar la administración interna de su personal, y estuvieran en un proceso pues de pues de debate que estaban eh, le estaban dando seguimiento eh, eso fue en el 2019 no sé a la fecha cómo hayan llegado seguramente eso se llevó más de manera interna pero esa es la realidad necesité un pago o necesité revalidar mi ingeniería no, no, se, no, se, no se pidió no, se, no fue necesario sin embargo, yo profeso como tal, hago esas acciones de soporte de ingeniería. Soporte de ingeniería, soporte a Estados Unidos, eh, Canadá, y 24-7, 24-7 significa que son las 24 horas, las, los 7 días de la semana, entonces nos toca dar soporte conforme se mueve el sol. Entonces, si por ejemplo, de repente... A las, por poner un ejemplo, ¿no? a las 5 de la tarde todavía no amanece en, en Kuala Lumpur, pues nosotros damos soporte, ¿no? porque es siguiendo el sol. Pero bueno, ese es el tema con referente al tema de ingeniería. La siguiente pregunta es por parte de Bela Vela, saludos. En este video, nosotros compartimos el tema de. Eh, la prueba de antígenos. La prueba de antígenos es una forma de hacerte un examen para saber si tienes coronavirus o no. Hablamos de la PCR, cómo fue nuestra experiencia y que esta ya es aprobada, que es mucho más rápida y mucho más económica. Ella nos pregunta con respecto a la tercera dosis de coronavirus, si esta es obligatoria para que la tengas al momento de llegar aquí a Canadá, no es requisito, no es necesario tener tu tercera dosis. Si sí es necesario tener de las eh, vacunas eh, aprobadas por el gobierno, muy importante que si las tengas, que tengas hoy tu comprobante. Lo mejor sería que lo tuvieras en inglés y eh, cuando llegues aquí a Canadá te puedes poner la tercera dosis. La siguiente pregunta es por parte de ALN en, nuestra, en nuestro video, en nuestro segundo video con respecto a la carta de antecedentes no, no penales. El, eh, en este video mencionamos que IRCC nos había solicitado por segunda ocasión esta carta ya que no les había llegado de momento. Nosotros la mandamos por ahí del... Eh, de... ¿Qué será? por ahí de junio del 2021 y como dos meses junio julio agosto algo así como agosto reciben este nos recibimos este correo electrónico de que de momento no les ha llegado entonces él pregunta son carta de antecedentes no penales o carta de antecedentes registrales o ambas o solamente una de ellas lo que te podemos decir es que pues, la que solicitan es la carta de antecedentes no penales no necesitas la otra, no es por ejemplo como hasta donde tengo entendido Perú le solicitan al menos dos, eh, dos cartas. Entonces a nosotros los mexicanos no nos piden dos, nos piden nada más una. Y es eso, de momento lo que te podemos decir es que eh, es mejor, si estás en Canadá, es mejor que mandes una carta poder para que algún familiar o amistad lo haga por ti es mucho más rápido porque el flow como el proceso sería eh, te tomas los las huellas dactilares se los mandas por correo a tu amistad o familiar eh, obviamente las fotos y los datos adicionales y una vez que los tiene tu familiar él directamente va al, al, al, al ente correspondiente allá en la ciudad de méxico este y ellos básicamente te lo, te lo tendrán a no más tardar de una semana, entiendo que hasta hay veces que te lo dan el mismo día en la que visitas. El, una vez que tus familiares o tus amistades ya tienen esta carta, directamente te lo, se lo mandan a IRCC. ¿Cómo sería en el caso en el que nosotros lo hicimos? Nosotros lo hicimos, mandamos igual las huellas, eh, se lo mandamos a la Embajada de Canadá, la Embajada de Canadá se lo va a mandar directamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, o como ustedes lo conozcan, y una vez que éste lo genera, se lo envía de nueva cuenta a la Embajada de Canadá. Canadá. La Embajada de Canadá en México lo guarda y lo espera, lo pone en su fila, y después se lo manda de nueva cuenta, se lo manda ya directamente a sí es mucho más tardado nosotros podríamos decir que se habrá tardado como algo así como entre cuatro y seis meses no sé como cuatro o cinco meses la verdad nunca supimos bien cuánto fue el tiempo oficial pero si sí puedes preguntar a la embajada de Canadá si le llegó este tus cartas de antecedentes no penales si ya lo envió a la secretaría de seguridad de protección ciudadana y si ya lo envió directamente a IR, IRCC eh, en nuestro caso, lo que sucedió fue que una vez que ya se tiene, este, ya sea lo, la embajada de Canadá ya lo había enviado a IRCC, el portal nunca decía que ya se habían eh, nunca nos confirmó que ya se podía, o sea que ya había llegado directamente este, esta carta de antecedentes no penales. Como no recibimos copia, nunca supimos. Pero bueno, ya les contaremos más, eh, más a detalle, más detalle con respecto al tema de la residencia permanente en futuros videos. Siguiente pregunta es por parte de Annie. Ella nos hace este, la, la pregunta en nuestro video cuando llegamos aquí a Canadá. En este video eh, donde compartimos cómo era el cuarto o la casa donde vivíamos, eh, que le rentamos en el en un Airbnb. Aproximadamente lo rentamos unos cuatro, o cinco días más o menos y después nos movimos a otro Airbnb. Booking, Ahí, por ejemplo, algo que podría agregar con respecto al tema de booking o Airbnb cuando llegan a Canadá Es que tomen en cuenta que se pueden demorar varios días en encontrar una habitación eh, eh, Yo les recomendaría que ese mínimo se visualizaran estando rentando en estos tipos de casas como al menos dos semanas, de dos semanas a dos meses. Tengo una compañera de trabajo que en su momento me dijo que ella se tardó en encontrar algo que le gustara, algo bien, de cuatro meses. Entonces, eh, simplemente es para que tengas ahí un colchón de tiempo. Y bueno, ella nos pregunta acerca de la zona de Elkford y Sparwood, que no ha encontrado nada de, en YouTube. Eh, nosotros, la verdad, no conocíamos estos, estas ciudades, estos, estas estas comunidades. Lo que pudimos ver pues simplemente es lo que está ahí en, en internet, en el Google Maps, que está muy pegado a la frontera con Estados Unidos, está también en British Columbia, pero no tenemos más información al respecto de estos lugares. Eh, lo único que les, le podríamos, te podríamos decir es que, eh, pues que si tenemos información al respecto la estaremos compartiendo. Y la verdad es que todo Canadá pues es bastante bonito, está bastante padre. Eh, siempre lo que son las ciudades pequeñas, este, provincias como, que, eh, sí, como las ciudades pequeñas, pues siempre van a tener todo lo necesario para que hagas una vida aquí en Canadá. Eh, obviamente se tienen mayores ofertas de trabajo en ciudades más grandes, como lo que es Vancouver, zonas aledañas, este, Toronto, eh, Quebec. Eh, pero en este caso si tu esposo ya consiguió una oferta de trabajo más que perfecto porque en ese tipo de sale ese tipo de lugares en estos en estos lugares pues las casas son mucho más baratas eh, mucho éxito y sean bienvenidos a Canadá nos pregunta Lina con respecto en nuestro, en nuestro video de la provincia de, de la salud ahí en este hablamos del tema del MSP y en este video lo que contamos es eh, los procedimientos o las cosas básicas que hay que saber al respecto de, de eh, el seguro médico aquí en en British Columbia, entonces ella nos pregunta si al momento de que está llegando directamente con su esposo, este, eh, su esposo tiene un trabajo, está trabajando y su, este, y ella está como estudiante internacional. Entonces dice, oye, yo as, al ser dependiente de él eh, puedo no pagar, o sea, yo dependo de él, entonces ¿no me podría hacer esta la excepción. Eh, en este caso la respuesta es no. Todo estudiante internacional, independientemente de la condición de su pareja o si dependa o no dependa de alguien, si tiene hijos, si la persona es estudiante internacional, tiene que eh, pagar, tiene que, este, que pagar sus 75 dólares eh, al mes. Este pago se hace en línea, lo puedes hacer en línea una vez que ya te llega tu tarjeta de eh, MSP, eh, tú como estudiante internacional e inclusive como este, trabajador, eso es uno de los beneficios, ¿no? porque he visto que en otras provincias aunque estés, este, tengas tu permiso de trabajo, o seas estudiante, no puedes tener acceso al sistema de salud, lo cual se me hace increíble. Creo que esa es una gran desventaja de algunas provincias. Y un fuerte de British Columbia es que si llegas con cualquiera de esos dos permisos, eres acreedor. MSP, si eres trabajador y aunque no tengas trabajo ya tienes tu MSP, no lo vas a pagar no pagas, no tienes que pagarlo, eso eh, aplicó a partir del, creo que fue enero del 2020 y este, los estudiantes internacionales pues sí tienen que pagar 75 dólares al mes, entonces eso es uno de los grandes beneficios y bueno, mucho éxito ahí con el tema del msp en tu escuela y que pronto se conviertan residentes permanentes ricardo nos pregunta en el vídeo donde les comentamos que mi esposa y nuestro bebé tenochito se quedaron en este México. yo me tuve bueno yo elegí venirme aquí a canadá para continuar con el trabajo este en ese vídeo él nos pregunta de oye mira em, nosotros vamos ya a dar, estamos embarazados, vamos a dar a luz muy pronto y lo que nos gustaría saber es cómo le podemos hacer para que nuestro bebé nazca en Canadá y eh, vamos a ir en calidad de turistas. Ha tratado de buscar información pero no ha encontrado nada al respecto. Um, no te podemos contar de experiencia propia cómo es ese proceso porque... Nosotros llegamos con eh, permiso de trabajo, estudiante internacional, entonces todo lo que sabemos ha sido a través de experiencias de otras personas. Eh, dos amistades que ellos han tenido su bebé en calidad de turistas aquí. A, una, a uno de ellos, bueno a ellos, este, les costó 15 mil dólares, fue cesárea eso fue el costo que tuvo ¿no? que te podemos decir es que eh, la doctora nuestra doctora familiar ¿no? o sea, nosotros le preguntamos qué pasa ante, ante estos escenarios y le dijimos que nos dijo que eh, pues básicamente para ese tipo de personas existen dos lugares una es the Rich Clinic y el otro es Umbrella Clinic, ambos están aquí localizados en, en la parte de British Columbia entonces, eh, no, no hemos marcado, no hemos pedido información. Aquí te dejamos la página para que puedas eh, preguntar al respecto. Y bueno, esa sería eh, la opción. Yo sé que muchas personas nos han llegado varias preguntas al Instagram o de repente en el canal de cómo le hacen para tener a su bebé aquí en Canadá en calidad de turistas. Eh, lo que sabemos es que sí se puede hacer, o sea, sí pasa, sí sucede. Y pues obviamente los beneficios de eso es que pues el bebé ya nace con ciudadanía can canadiense el bebé no les puede ayudar a tener un estatus migratorio pero ese es uno de los beneficios que se puede tener para para los bebés ¿no? que ya sean ciudadanos y que puedan disfrutar de estos lugares ¿no? completamente seguros y así la siguiente pregunta es por parte de Tatiana ella nos comenta que está básicamente en el mismo rubro de Tecnología de la Información y que ella junto con su esposo, bueno, pues ya aplicaron al tema del PNP y que pues no sabe pues qué, qué está sucediendo con el tema de los tiempos porque pues es muy incierto y quisiera saber ella cómo fue la cronología de nuestro proceso en cuanto al tiempo y, y sí, sí tenemos pensado hacer un video con respecto a ello. Lo que te podemos decir es que sí tarda bastante. O sea, nosotros a los ocho meses de llegar, ahorita ya vamos por. Eh, a los ocho meses de llegar aplicamos, se nos aprobó y después esperamos 18 meses. En ese intervalo de 18 meses eh, extendimos nuestros permisos. Bueno, el mío pasó de ser permiso de trabajo abierto permiso de trabajo este, cerrado, eh, pasé de dejar de ser el aplicante secundario al, al aplicante prim, uh, primario y mi esposa de ser un estudiante internacional, ser aplicante primario, pasó a ser el, este, el aplicante secundario con un permiso de trabajo abierto, entonces ese es como nosotros eh, estamos ahorita, este, bueno eh, ya les contaremos más a detalle, pero así estuvimos durante 18 estuvimos entre 18 meses. Y pues, este, eh, eh, esos son los tiempos aproximados. Una vez que aplicamos 18 meses y ya les contaremos más detalles de ese tema de la residencia permanente. Pero pues, ya están del otro lado. Una vez aplicado, una vez aprobado el PNP, ya están del otro lado. Aquí, este, al fondo, están construyendo como un nuevo vecindario, unas nuevas casas no pinta que va a ser un edificio porque la excavación no se ve tan profunda pero sí va a ser este, un nuevo lugar para muchas personas que puedan vivir aquí la verdad es que todo Canadá es muy bonito y eh, cuesta trabajo la verdad no les negaré que el invierno es pesado de repente el invierno es pesado porque es muy oscuro, muy pocas horas de luz Ahorita ya estamos a inicios de marzo, ya hay más sol y sobre todo no hace tanto frío. Ahora frío que es, muy, es nada comparado con lo que se vive en la parte este del Canadá, de Canadá. O inclusive todavía en la parte este de British Columbia. Eh, hay temperaturas que se alcanzan muy bajas, pero bueno, este... Este es el tema con el tema... Esta es la situación con las casas, ¿no? Y el clima, la seguridad... Es, es bonito, la verdad, sí es muy muy bonito. Esperamos pronto muy verlos por acá. Bueno, todavía hay algunas preguntas. Ya no las alcancé a responder. Mi intención es que no sea un video tan largo. Pero sí me... Este, de repente me puedo tomar un poquito más de tiempo para responder las preguntas. Es un video, pues, calmado es diferente, es algo retador estar hablando a la cámara y mientras vas caminando pero es algo que se disfruta, espero que ustedes también lo disfruten y que les guste y pues nada, este, una de las preguntas también eh, que nos hicieron, aquí la, la dejamos como la última de este video es que les gustaría este, un video con respecto a cómo conseguir casa, cómo conseguir casas aquí en Canadá eh, tengo pensado hacer videos Pero de eso Tenemos pensado hacer videos de eso Pero la verdad es que eh, Pues consume un poquito de tiempo mm, Algo que me gustaría hacer es Como el proceso de búsqueda Agendo como Agendamos como la visita Preguntar si puedo grabar porque mi esposa Este No puede venir y me gustaría mostrárselo en el video Y pues así que Ustedes puedan ponerla la, la opción de hacer un de conocer una posible renta ¿no? uh, como si estuvieran aquí, lo que algo que sí definitivamente se les recomienda es no den dinero si no tienen un contrato, si no ven a la persona en su casa, pero bueno este, háganmelo saber si quieren videos, algún comentario si de pronto este video alcanza 50 likes definitivamente sí es un indicador de que si quieren ver un video de eso, lo haríamos con mucho gusto y de momento sería todo. González, cuídense mucho, stay safe y estamos en contacto. Bye bye.